Tantos años han pasado que hoy no sé ni siquiera ya dónde voy He dejado de soñar con lo que quiero Ya necesito el dinero y me olvidé de quién soy No quiero saber de la religión Perdí la pasión por ese balón Del niño que fui no queda ni el recuerdo Te juro que no me acuerdo de cuando comenzó Hoy solo quiero relajarme vive en mí solo necesito que alguien lo comience para que pueda matarme Todo me pone de malas, siento que desde el inicio me corté las alas No quiero vivir toda la vida en una sala, mil oportunidades de disparar pero solo tuve una bala Tantos años en esto y no he conseguido avanzar Me desespera saber que tal vez no lo voy a lograr Cargo con esa presión y la olla ya va a explotar Desde un comienzo sabía que era imposible triunfar Pero al final trunqué. Llevo tantos años buscando un porqué. Tantas amistades muertas y ahora qué. Todo el día luchando y no sé para qué. Tantos años en esto y no, no he conseguido avanzar. Me desespera saber que tal vez sí. no lo voy a lograr. Cargo con esa presión y la olla ya va a explotar. Desde el comienzo sabía que era. Imposible triunfar